Hola y bienvenidos a un video. en el chapter 1 de Poppy Playtime hay un code que es verde, rosa, amarillo, rojo, y en si lo convertimos en números es 1924, en el chapter 2 en el video de ello Trudy Big aparece, todo comenzó en el tradí, jico año del 19, guión y se corta, si lo notaron aparece 1900 algo y si le ponemos el code del capítulo 1 es 1924 f